¿La vida independiente? Para mí, para mí la vida independiente es tom poder tomar mis propias decisiones eh, si sin ningún miedo. Pues para mí la vida independiente es crecer como persona, subir escalones a diario sin... Quedando en el muro, eh, si, si me caigo me malo tanto y, e ir superando el riesgo día a día a cazar teniendo en cuenta mis límites públicos. Para mí la vida indigable es, es poder realizar mm, las cosas de Muy bien, o sea que para ti eh, tener, poder tener vida independiente es realizar la mayoría de las cosas de forma autónoma. Así es. Perfecto, muy bien. José, ¿qué es para ti la vida independiente? La vida independiente para mí es llevar tus cosas, no es más decidir cómo vivirla. La vida independiente es una situación en la que una persona con, con discapacidad en ella toma la decisión de eh, tener su propia vida. Pues para mí la vida independiente es tener apoyo pero el mínimo y poder tomar mis propias decisiones en todo lo que haga.